No me puedo. No sé cómo necesito a mí. No puedo bajarla porque estoy grabando. No. Estoy grabando a aurita, por favor Voy a eso? mi